Hola, Tati Hola, Tati, despertate Tati, despertate Despertate Despertate, Tati Dale, hora. De mi hermana Margarita. Esa es mi mamá. Mamá, te estoy filmando. ella es mi mamá. Él es mi papá. ella es mi abuela. Y esa es mi tati. Tati. Hola, tati. Soy yo. Tu mejor amiga. Y tía. ¿Quieres que te va a La Sí. Mamá, no, que es un amor. Jimmy, sí, sí, te está filmando la tu lastimadura. hola, soy Harry Potter. Hola, hola, Harry Potter. Tiene un rayo. Hola, soy Maggie. Hola, soy, yo soy Sachi. Tengo muchas pistolas. Hola. Y, so, y ya, mis so papeles. no miré, pa. am, am, amá, am. mamá, mamá, amá, mamá, am, am, am, am. Tarde, voy. Tres platos comen Mamá, mirá la, moli. No, la mol Molly. Molly, ¿querés comer? Ay, qué rico. <Risas> no, <Risas> cada uno con su plato. Yo como un no, mi plato. ¿Quién está acá? No, no, no, no va a estar. ¿Qué no e ¿Ah? bueno, es de Molly? ¿Qué ¡Choque! ¡Choque! ¡Choque! ¡Choque! Sí, ¡Hola Pepito! ¡Hola Pepe! <greso> él es el hijo de la peli y él es el santito y mi cabello son sí. azules son algo verde. él Pero.. mi cabello si No le da? ¡Ah! Me mordió la puta que la parió <risa> Es culo bueno, ¿no? ah, Pero mal Pequi ¿Sí? No se muerde, eh No, ah. ¿No se muerde No le da? ¡Ah! Me mordió la puta Me quieren, ¿Quién te quiere, me quiere Me quiere, me quiere ¿Quién? Me quiere, te salió Me quiere no me quiere, no me quiere. No molesta No me quiere, molesta, no me, la quiere me quiere. <risa> ¡Hey! ¿No te quiere? No, no, me quiere. Ah, te quiere, viste. ¿Qué te pasó en la cara? No, tu café? Contame. Nada. Guardame el lugar. ¿Quién te hizo sí. algo? No, Nadie. Nadie. Dale, contame. De, quemó de, de me apaga el fuego. ¡Ah! No! ¿Vos querés un caramelo? Sí. Dale un caramelo a tu hermana. Porque es agua. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¿Qué se dice? ¡Gracias, decí! ¡Molly! ¡Molly! ¡Molly! ¡Molly! ¡Decí gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Por favor, que ¿Vos te pintaste los ojos? Sí, me lo pinté, pero me lo saqué. ¿Y vos cómo te llamás? Elisa. ¿Cómo? Elisa. Uh -huh. Tenés que el ¿Vos comiste dulce de leche? Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh ¡Eh, ¿Vamos a, ¿Vamos a entrar si no, no no? la yo? No vamos a entrar la yo Muy lejos ¿Dónde está Nacha? Allá ¿Y quién es Nacha? Allá, tivi! ¿O allá? ¿Quién es Nacha? No, no importa Una llaguda ¿Vamos corriendo? No, no, corriendo, no ¿Por qué no? No, que se nos van a ir a las gorras No, vamos corriendo hasta allá Vamos, sí, agarrate ya fuerte parado, dime, Agarrate de los crines Agárrate de las crines. No. Dame, yo lo tengo esto acá. ¿no? Mira. Agárrate de las crines del alafán. ¿Estás agarrado? Sí. Oh. Vamos, cabaleo. ¿Cómo me agarro ahí, vos? Bueno. ¡Vija! Ay, para, no te agarras de ahí. No, tienes que agarrarte de caballo. ¡Ah! ¡Eh, me caigo No, no te estoy cayendo. Yo te tengo, yo te tengo No quiero no, no. trotar te no, no, sí, Bueno ¿Qué Ay, No pa. quiere galopar Igual agárrate vos del caballo, no vamos a trotar Póngase la corea Dale, vamos, me gusta para allá Bueno, vamos a trotar Pero sí. sin, sin, sin trotar porque él no quiere No, y porque Si no, me caigo Uy, si, como. ¿Vos estás manejando el amarillo? Sí Ah, muy bien nada. Y vos del madón Epa porque... Sí, porque el marrón es más difícil y este es más fácil. Bueno. ¿Y por qué? ¿Te estás agarrando las crines? Sí. Muy bien. Siempre tendrás que agarrar del caballo. El aslín. Porque crines? No te vas a caer. El ah, Ahí hay un pajarito. ¿Quién es? Sí, eh, bueno, eh, el alazán. ¿El alazán? alazán? ¿Tenés hermanos? ¿Tenés hermanos? No. Sí tiene. amigos amigos. Bueno, sí. ¡Un amigo! ¡Uno! Es muy amigo. ¿Cuál? Uno que estaba en la manga. ¿Qué pasa? ¡Hola, Zarco! Mostra tus ojos. ¡Ay, qué lento! ¡Ay, doble Zarco! Vos sos un Zarco humano. ¿Y vos sos un Zarco humano? No una alazán humano oh, sí, sí. Sí, sí. Sí. Que sí. oh. y yo soy un humano eléctrico amarillo oh. nos peleará el padrillo, si vamos no es bueno no, me tiene, me tiene la venga ya. vos sos nuestro guía doctor aquí. ¡Dale! dale vamos para es sí. bueno el malillo La, la que y hacia el infinito y más, más allá uh, uh, uh, uh, no. Más rápido. no no porque me da miedo no. bueno no pasa nada bebé Dale, no, no, no no no vamos a tropezar. hay que ir rápido para esperar al inframundo al inframundo sí. ¿Sí? No, que surpen, <risa> ¡Dale! Eh, ¡Oh! ¡Vamos rápido! ¡Que no sé el van a atacar! Mira, parece un chanero solitario con esa barba ahí con ese... <risa> <risa> <risa> ¡Ahora robemos una. No a caer A ver, por acá a ver si podemos hacer una de esas. <risa> oh, <yeah. risa> Oye, por ejemplo! Tienes un mosquito en el cachete. Mátalo. Muy bien. Ay, ¿Mm? uh -huh. oh. amigo. Vamos a ver las vacas. Yo soy su guía.